Hola a todos y todas, me presento, yo soy la profesora Sandra González del área de orientación vocacional del programa Paseupla. A continuación, ¿verdad?, les voy a presentar nuestra segunda sesión de exploración vocacional que tiene como objetivo reconocer nuestros intereses vocacionales y relacionarlos con distintos campos profesionales. Para eso vamos a tomar como referencia las respuestas que ustedes entregaron en la sesión anterior, pero en donde ustedes reflexionaron sobre distintas actividades que eran de su interés, y a su vez las transformaron en acciones concretas, en un verbo. ¿verdad? Ahora, esta, estas acciones yo puedo asociarlas con distintos espacios laborales, o con distintas carreras o campos profesionales. Entonces, eso es lo que hoy día vamos a al hacer y a presentarles a ustedes a propósito de sus mismas respuestas. Entonces, a continuación, les voy a entregar una presentación y luego de la presentación, ustedes van a tener la posibilidad de responder seis cuestionarios, uno por cada campo profesional, son solo de 10 preguntas de selección múltiple, y así poder conocer con mayor detalle cuáles son sus intereses y a qué campo profesional le responden sus intereses. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir a la presentación. Vamos a, vamos a bajar esto de aquí, para comentarles un poquito más sobre esta idea. Cuando yo tengo claro estos intereses que quiero profesionalizar y logro transformarlos en una acción concreta, puedo asociarlo con algunas profesiones. ¿Cierto? Porque es importante, ¿verdad? Reconocer ahí cuáles son esos intereses que yo quiero profesionalizar o desarrollar en un espacio laboral, porque no todos mis intereses voy a querer desarrollarlos ya sea a través de una carrera universitaria o de un trabajo, ¿verdad? Hay intereses que quizás yo los quiero desarrollar solamente como un hobby o un complemento, ¿ya? Pero cuando yo tengo claro esos intereses que quiero profesionalizar, puedo establecer estas asociaciones con ciertos campos profesionales y carreras de interés a propósito de las posibilidades que nos da cada campo. Entonces, para empezar a, a realizar ¿verdad? Eh, estas asociaciones, vamos a tomar como ejemplo sus respuestas de la sesión anterior. Como pueden ver, esta es una nube de palabras. Las más grandes son las que más se repitieron entre sus respuestas y en este caso fueron las acciones de ayudar, organizar, administrar, Leer, crear y enseñar. Podemos ver muchas más, muchas acciones que son igual de importantes, pero por temas de tiempo, ¿verdad? Y solo como un ejemplo vamos a tomar las tres primeras. Aquí vamos a comenzar a hacer estas asociaciones que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, con las acciones como ayudar, podemos relacionar profesiones como trabajo social, pedagogías o profesiones ligadas al área de la salud, como son la medicina. ¿Por qué? Porque el fuerte de estas profesiones es contribuir al bienestar de otros y otras, ya sea a través de la protección de sus derechos, de su educación o de su salud. También tenemos otras asociaciones que podemos realizar, como por ejemplo, con la acción de organizar y tenemos profesiones como las ingenierías, la administración o carreras ¿verdad? como contador-auditor, en donde la acción de organizar es esencial, ¿verdad? porque tengo que organizar información, cuentas, recursos u otros, y el buen desarrollo de esta acción me va a permitir desarrollarme adecuadamente también en cada una de estas profesiones. Por otra parte, tenemos la acción de crear, que podemos asociarla con profesiones ligadas al arte, al diseño y la arquitectura. Donde esta acción me da la posibilidad de desarrollar cosas nuevas por medio de diferentes expresiones, ya sea a través de la pintura, el dibujo, la proyección en los espacios que podemos habitar, u otras manifestaciones. Finalmente, es muy importante mencionar que estos son solo ejemplos de referencia, porque... Claramente por cada una de estas acciones hay muchas opciones de profesiones y carreras. Entonces acá, todas estas profesiones que nosotros utilizamos como ejemplo, podemos asociarlas con distintos campos profesionales. Como vemos acá, las profesiones ligadas con la acción de ayudar, la podemos asociar a campos profesionales como el social, que comprende todas aquellas Profesiones relacionadas con el estudio de las características del ser humano, de los grupos sociales, así como de sus relaciones y de la educación. También podemos asociar, por ejemplo, las carreras del área de la salud al campo profesional biosanitario que busca la atención integral de la salud de las personas, fundamentalmente a través de métodos clínicos. Por otra parte, las profesiones ligadas a la acción de organizar podríamos asociarlas al campo científico, que se relaciona particularmente con el estudio e investigación del medio ambiente o de la administración de bienes y servicios. Otro ejemplo son las profesiones ligadas a la acción de crear, que podríamos asociarlas al campo profesional artístico, que va a implicar todas aquellas profesiones cuya esencia es crear o expresar sentimientos internos mediante distintas manifestaciones estéticas. A su vez, carreras, por ejemplo, como la arquitectura, la podemos asociar al campo profesional tecnológico, que comprende todas aquellas profesiones relacionadas con la investigación científica y cuyos resultados suelen aplicarse al progreso y al desarrollo técnico de la sociedad. En resumen, los intereses que queremos profesionalizar podemos relacionarlos con distintas acciones y estas a su vez con distintos campos profesionales. Entonces, ahora les invito a que completen los cuestionarios disponibles por cada uno de estos campos, van a encontrar por el campo profesional social, el de humanidades, artístico, biosanitario, tecnológico y científico, para que reconozcan con mayor detalle cuáles son los de su interés y así, vayan acercándose cada vez más a distintas opciones de carreras o espacios de desarrollo laboral para que tomen una buena decisión al salir de cuarto año medio. Así que los animo a que respondan y que descubran cuáles son sus intereses. Recuerden que no hay respuestas ni buenas ni malas, porque cada respuesta que ustedes den va solamente a medir su nivel de interés en ese campo profesional. Así que les dejo un saludo y espero que participen en cada uno de los cuestionarios que quedaron disponibles para ustedes.